¡Qué pasante! Estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno, estamos aquí en un nuevo unboxing de un micrófono que me ha llegado Recordad que el enlace está en la descripción Y también recordad que os podéis suscribir, que es gratuitamente Y también le podéis dar like al vídeo para más unboxing Este micrófono lo tiene mi hermano, así que me lo he movido Es un micrófono pequeño No es grande, es barato encima trae el antipop y trae muchas cosas para su precio, pues está bien tenía así una caja grande para, para esto solo así que si me, si me notáis la voz así un poco mal es porque um, estoy ahora mismo estoy resfriado, me mucho la cabeza, no sé por qué estoy tan fuerte pero bueno, empezamos con el antipop que venía ya lo más importante de todo es esto no pesa nada en plan, tú, tú lo coges y pesa más el cable que el micrófono. Viene con su trípode, la vara esta para poner el antipop con el antipop, eh, creo que se llama así también. Mira, ya está. Ups, ya está aquí montado. Eh, lo que falta es el pop y. el antipop y, y ya está. Y ahora hacemos la prueba. Eh, así queda, luego se ajusta aquí. En plan, Aquí la posición que quieras tener Por ejemplo, si lo quieres dejar aquí O lo quieres dejar recto Así O como lo quieras poner Le pongo la up y ahora vamos a probarlo En el PC Me pregunto eh, Pero qué pasa en este